Hola amigos, soy CJ y en esta ocasión voy a intentar detener el tren. Sí, esto ya está algo de moda, en el GTA San Andreas, porque sí, y esta será creo que la primera parte y bueno tengo gráficos más reales. ¡Guau! coño, eso sí quedó yo! Vamos a menú de trampas, generar vehículos y botes, le pondré un bote. Voy a fijarme si lo puedo acomodar. Coño, esta wea no se acomoda. Bueno, al menos no está mal el otro bote. Ajaja el tren. Ah, yeah. Wadafak, ¿no le hizo nada al bote? Bueno, hay que poner otra cosa. dispara con lo siento, pensé que era un avión XD, bueno estoy intentando detener el tren, prosigamos. Bueno, voy a poner coches lowriders, para que el tren sienta el poder de los autos bailarines. Bueno acomodaré el tren a las vías, así queda parejo ya que el tren con esto ni la va a ver, ya que los botes estaban mal XD, XD, XDDDD. No se me reemplazo, pero no importa es más grande voy a tratar de acomodarlo a las vías así queda super mega hiper super super mega de contra contradiccisísimo parejo xd Ahí viene el tren. Acomodaré esto rápido. Pondré cargas explosivas para que exploten cuando el tren esté pasando, o por lo menos se atore en las vías. Mamá, estoy saliendo Youtube mientras estoy trabajando jajajajaja <tose> xdxdxdx. <tose> el tren no viene nunca más por lo tanto les diré algo Peppa Pig va a ser mamá y Scooby-Doo mil años más tarde. ¿Qué? Joder, los Lowrider y las bombas no hicieron nada, creo que tendré que subir de nivel X de preparemos. Pondré varios Monster Tracks en las vías, así el tren no se la va a ver. También quiero aprovechar a decir que si te gustan los vídeos loquendo de GTA dale like y suscríbete y comparte así puedo crecer un poco más. También quiero decir que, hoy ya estaré grabando otro vídeo de GTA y si ves mis vídeos me puedes comentar qué puedo hacer en GTA San Andreas, y el mod de realismo que estoy usando lo dejaré en la descripción aunque hay un mod que ya está igual que GTA 5, pero yo no pude instalarlo aunque sea de bajos recursos XD. Ahí también puse un coche de policía, esperemos a que llegue el tren por el tren del cielo... También quiero decirles que el menú de trampas estará subido en Medias Fire en la descripción, y para activarlo aprietan Control más Z. Seguir al maldito tren CJ. Hola a todos, somos las groves, digo los groves. Bueno, estamos acá para detener el tren nosotros si sí podemos. Ya está todo listo bien, vamos. Esto no puede estar pasando a través o un avión y da un helicóptero ni un chopper y muchos miembros de Grove Street. Ah, ya, para finalizar me suicidaré de una forma épica. Daré un salto para que el tren me atropelle en el aire. Tengo una idea. Pondré esto y... ¡Cairos. Adiós, mundo cruel. ¿Cairos. Es en serio... -e -e -er wa <tose> ah, wa